Llegó el momento especial, llegó un momento especial en el Magazine de la Radio. En esta oportunidad, Salud Radial y Arroba joven van a traer una entrevista más que fabulosa, una entrevista de esperanzas en estos momentos de pandemia donde todo nos parece color gris. Llegó el momento del de plasma, yo lo llamo así, el superplasma, una persona que padeció coronavirus y que ahora está donando su plasma. Pero vamos a presentar a Laura Domínguez de Arroba Joven. Hola, Lauri, ¿cómo estás? Hola, Cari, acá en un día diferente, bueno, un día lluvioso en Pinamar, hace tres días que estamos mandando con esta lluvia, y eh, encantada de compartir con Emiliano, Emi, eh, salud radial, que hoy me vas a salvar porque este Arroba Joven ha traído a un joven, que ahora les voy a contar cómo llegó Acá hasta, hasta Pinamar, este, yo lo llamo, Cari, súper donante. Así fue como lo encontré jugando a la noche eh, mirando lo, las noticias por, el, por, este, por Google, ¿no? Y de repente claro. me aparece una palabra que es súper donante. Bueno, me llamó mucho la atención y yo digo, acá tengo que llamar, ¿viste? acá tengo que llegar. Y empecé a buscar por el Facebook y a preguntar a todos los Facundos, ahumada, no Este apellido, si sí, era el super donante. Hasta que llegué a él, me respondieron bastantes es que no, que no tenían nada que ver. Y bueno, llegué a él, me dice sí, y muy amablemente, eh, bueno, me, me brindó este espacio y me parecía fabuloso poder tenerlo, Emiliano, y que estés vos conmigo, para que vos eh, le puedas hacer todas las preguntas referidas a la salud. Super donante de exactamente de plasma, pero para, más allá del super donante de plasma, yo diría super donante porque con su, su cuestión que, que le pasa a él, que nos va a explicar justamente él, es súper porque puede salvar la vida eh, de mucha gente, ¿no? Así Exacto. que bueno, acá lo recibimos, hola Facundo, a, yo te decía a... Fabián. <risa> ¿Qué tal? ¿Está hola Emi, ¿cómo Hola, están? ¿cómo les va? Hola Laura, hola Facundo, hola Cari ¿Qué hola, tal? ¿Cómo hola, ¿Cómo? Gracias, Todo gracias bien. Emi por estar Los dejo a los tres, dejo a Salud Radial, a Arroba Joven y a Facundo Bienvenidos al Magazine de la Radio, buen programa chicos Gracias, gracias. Cari gracias. Bueno, eh, Facu, bienvenido, desde ya agradecerte porque sé que te están llamando de todos lados para hacerte reportajes no, y no decirte que, que sos un ejemplo, realmente esto no es que vos hayas querido que, que pasara, realmente ahora lo vas a explicar y Emiliano te hará las preguntas, pero um, vos tuviste COVID-19, yo uh -huh. desde, mi, desde mi lugar, que le puedo transmitir a todos qué se siente y cómo se siente el haber tenido esta enfermedad, ¿no? y después le doy la palabra a Emiliano. Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Eh, con respecto a qué se siente eh, cuando uno se entera de la noticia que es positivo, es un momento muy angustiante, eh, porque uno, por lo menos en mi caso, que fue en los primeros días de marzo, donde no, no había 300 casos en el país, era todo muy nuevo, muy novedoso, y nadie sabía cómo iba a cursar uno la enfermedad, por ejemplo... Yo fui el primer paciente positivo en el Hospital Militar Central, donde estuve internado 15 días, y digamos no había una, una experiencia o consultarle al paciente de al lado cómo lo está atravesando. Entonces era todo nuevo como para mí y para los médicos. Y bueno, gracias a Dios, se cursó la enfermedad con síntomas eh, no muy severos. Eh, lo único complicado que tuve fue un principio de neumonía, que al estar... En el hospital y bajo cuidado intensivo los médicos eh, decidieron darme dos antibióticos muy rápido y eso eh, logró que no se agrave la, la situación de la neumonía, que era lo más importante. Y la saturación de oxígeno siempre estaba en 99, 98%. Y bueno, después varios días estuve con, sobre todo en mi casa, porque antes de, de ir al hospital estuve cuatro días con síntomas en mi casa, porque las ambulancias no me buscaban, porque solo tenía fiebre yo y dolor de cabeza. Y en ese entonces, en marzo, los síntomas compatibles eran tres, que eran la tos, seca, el, los problemas respiratorios y la fiebre. Entonces en todo momento me comentaban que no tenía un mínimo de dos síntomas compatibles con la enfermedad y por eso no me venían a buscar. Y bueno, yo decidí por mi cuenta, le avisé que iba a ir por mi cuenta al hospital y así fue. Y bueno, el 17 de marzo ya me hicieron un hisopado que era para detectar si era una influenza normal es decir, una faringitis, una gripe, eh, y ese resultado demoraba dos horas. Y si daba negativo era un caso sospechoso, y así comenzó la historia. El 17 de marzo ya dio negativo, quedé internado esa misma noche, y bueno, hasta el 31 de marzo, que después me dan el, el alta médica, con los síntomas que cursé, que me duraron más o menos una semana, de las dos Ajá. semanas que estuve. Ajá. Bueno, yo antes de nada, me olvidé de decir que tiene 27 años Facundo, y que, ¿Qué actividad es, Facu? Yo soy personal de la Fuerza Aérea Argentina eh, y bueno, después hago todo lo que es relacionado a la fotografía de Motorsport, de carreras y algunos partidos de fútbol. Vos venías de un viaje justamente, ¿no? Sí, estuve por Suecia, me fui a cubrir el Rally de Suecia y de ahí, bueno, decidí extender un poco mi, mi licencia de verano, ya que había ido tan lejos y conocer un poco. Y la última parte del viaje estuve en Madrid, que era una. En la zona de riesgo. Perfecto. Emi, bueno, lo que quieras preguntar, eh, aquí lo tienes. Bueno, bueno. bueno, Facu, eh, la primera pregunta que te iba a hacer es: ¿dónde creías vos que te había contagiado? Bueno, en Madrid. Eh, no, no fue en Madrid. ¿Ah? Fue en el. terminó siendo en el vuelo, después de una larga investigación, sobre todo porque en mi viaje tuve la, la suerte de parar en la casa de amigos y familiares y no en hoteles, entonces todo el tiempo estuve con gente muy cercana a mí, e hicimos las mismas actividades, y al día de hoy nadie estuvo infectado, entonces si yo hubiera tenido el virus ahí, también me hubiera contagiado a alguien, sobre claro, todo yo convivía con una persona de riesgo, claro. eh, con un problema pulmonar crónico, entonces automáticamente cuando me detectaron me asusté mucho, por suerte no pasó nada, y, y bueno, y en el avión cuando yo me subo al vuelo, mi vuelo iba de Madrid, hacía una breve escala en Londres, y de Londres venía a Buenos Aires directo. Eh, la escala era, tuve que correr prácticamente 30 minutos para llegar de un avión al otro, porque era menos de una hora, y en esa escala, cuando me subo al avión que venía de Londres a Buenos Aires, estaba totalmente colapsado el vuelo, y mucha gente, porque ayer invierno, eh, con síntomas normales de tos, estornudos y bueno, uno nunca sabe, en un espacio tan reducido con tantas personas qué es lo que no hay que hacer, eh, bueno, me tocó desafortunadamente y cuando estuve internado, eh, me llamaron del Ministerio de Salud y me preguntaron el número de vuelo, y cuando yo paso el número de vuelo y la compañía, automáticamente me dijeron que ya había varios casos positivos de ese vuelo, y terminé diciendo que fue ahí el contagio. ¿De gente argentina? ¿Los contagios? Y la gran mayoría éramos argentinos, pero había, había de todo. Yo me acuerdo que adelante mío había una pareja de, no sé si era de, de Croacia, era un país medio, medio... raro que venía a hacer turismo. Y el día que yo llegué de Seiza, que fue el 10 de marzo, eh, he viajado en muchas oportunidades. Y jamás vi la, la, la sala de inmigraciones eh, tan colapsada como ese día. Me asustó mucho, no había cero, cero control de... Nos hicieron llenar una declaración que nadie la recibía, distanciamiento social no había. Así que ese día te podría decir que fue una gran puerta de, de acceso a lo que estamos viviendo hoy. Bien. Paco, ¿y vos vivís solo en tu casa o tenés... Eh, vivís con alguna familia? Sí, vivo con, vivo con mis padres. Eh, el momento de, de... antes de llegar al país yo ya me había comunicado para consultarle a mi trabajo, si podía hacer la cuarentena, porque yo... Eh, no era estricta todavía, acá empezó el 20 de marzo, entonces no, sí. antes era optativa para alguien que venía de una zona de riesgo, y, y bueno, yo el 11 tenía que estar trabajando, y yo llegué el 10, entonces me autorizaron a hacer la cuarentena, que no me preocupe, eh, y, y bueno, entonces a partir de ahí me comuniqué con mis padres y con mi papá, sobre todo que me fue a buscar el 6A, el, el día que yo llego, eh, acordamos que, que siempre me traten como si yo estuviera infectado por las dudas. Entonces cuando llego de a Ezeiza nos saludamos a la distancia, no hubo besos, no hubo abrazos, cero contacto, dejé la valija en, el, en la parte de atrás del auto y nos vinimos acá a mi casa, y me encerré a hacer estrictamente la cuarentena en mi cuarto. Así había en mi cuarto, desayunaba, almorzaba, cenaba, salía para el baño o para ir al patio, y cuando iba al patio sobre todo, ellos también, yo, yo estaba bien los primeros días, entonces querían que les cuente cómo me ha ido en el viaje, entonces salíamos todos al patio y nos poníamos un cuellito, una bufanda, lo que teníamos en mano, por las dudas, y ¿sí? con cierta distancia, y, y bueno, siempre venía perfecto, hasta el cuarto día que me aparecieron los síntomas acá en mi casa, a eso de las 2 de la mañana, con un dolor de cabeza muy fuerte que nunca en mi vida había tenido, y después de eso le siguió la fiebre, y bueno, y después lo que le comenté, que estuve cuatro días hasta que tomé la determinación de ir al hospital. Al y... hospital mitad central de la calle Luis María Campos. Ese mismo, sí. Recién vengo de ahí. Ah, bien. Sí, sí, sí. Bien. Escúchame, Facu, y ni tu papá ni tu mamá eh, fueron eh, infectados, digamos. Gracias a Dios, no. Supongo que con todas las medidas que, que tomamos. Eh, yo tenía mi juego cubierto, mi toalla, tenía todo. Y todo lo que era mío lo lavaba yo. Eh, no, no dejaba que tocaran nada. Y bueno, eh, gracias a Dios... Eh, hasta el día de hoy nunca tuvieron síntomas, no los hisoparon, pero no, no se sintieron mal nunca. El día que a mí me dejan en la Guardia Médica, automáticamente los lo mandan a mi casa a hacer la cuarentena estricta, porque eran contacto estrecho. Y ellos, cuando yo llegué al país, el 10 de marzo, el 11 de marzo, ya dejaron de ir a trabajar por las dudas ellos también. No es que fueron, eh, le, le, les comentaron mi situación y nos quedamos. Y después, cuando aparecieron los síntomas, ni hablar, eh, tuvimos un largo no, Qué buena actitud de, de conciencia, ¿no? Porque no, no todo el mundo a veces actúa de esta manera. Facundo, yo voy a lo, a lo puntual, este, a ver, esto de súper donante. ¿Por qué este título, por qué esta, esta entre comillas que te uh -huh. pusieron a vos eh, en todos los titulares que salieron en, en, en los diarios, ¿no? El diario, noticias y demás. Sí. Qué, contame, a ver, por qué. Bueno, básicamente después de haber recibido el alta. Eh, médicas ya me habían comentado del proyecto de la donación de plasma. Y el día 31 de marzo, eh, de, yo te, con una, una sonrisa de punta a punta de haber recibido el alta, que le dije al médico que cuando hiciera falta, que le doy mi palabra, voy a venir a donar plasma. Entonces él me lo adelantó como para que yo lo vaya pensando, porque tenía que cumplir una cuarentena de 15 a 20 días eh, por cualquier caso de reinfección en mi casa. Uh -huh. Que por suerte no hubo, y a partir de ahí lo que tenían que hacer era una, una muestra, una extracción de sangre. Termina siendo te una... Espera que te corte ahí. O sí. sea, que después que vos volvés a tu casa dado de alta, tenés sí. que hacer una cuarentena, o sea, tenés que seguir con 15 días sí. más. No es que vos quedás inmune a. Liberado, no, no. Ah, claro. no, no. No, so, sobre todo porque a uno le queda lo que es eh, una resaca del virus. Claro. Cuando uno le ha pavo negativo, quiere decir que no contagia más. No tiene la capacidad eh, viral suficiente como para poder contagiar a otra persona. Lo que no quiere decir que el virus el se haya ido un 100%, que eso Perfecto. es casi imposible. Perfecto, seguí con lo tuyo. Y, y bueno, después me acerqué a hacer lo que es la donación de sangre. Y en esa donación de sangre eh, medían el nivel de anticuerpos para ver si uno cumplía con los requisitos para ser donante de plasma y a los cuatro días me llaman del hospital, asombrados, eh, que habían encontrado una cantidad sumamente alta de nivel de, de anticuerpos neutralizantes del coronavirus, eh, cuatro veces mayor en los números a otros pacientes que habían donado plasma hasta el momento, y, y bueno, me, me consultaron si me animaba a hacer el tratamiento de aféresis, y le dije que sí, de un principio que iba a cumplir, y bueno, al día de hoy ya llevo tres litros donados en tres diferentes ocasiones, lo que es un tratamiento para unas 12 personas, y más o menos para que tengas una idea, eh, los, el, el nivel de título de anticuerpo de un paciente recuperado en general es uno entre 1.150 a 1.200, y yo hace dos semanas, un poquito más, me dieron los resultados de la última donación, y dieron uno en 6.400, entonces es como mucho más el valor eh, sí, claro. que yo tengo. Claro, bien. ahí vos, este, eh, Emiliano, a mí lo, la matemática no no, no, no, no, no, no, no, no por de joda. No, yo lo, lo que, que le quiero preguntar a, a Facundo es, eh, ¿qué sintió o qué sentís cuando vos donás plasma? Y sabiendo a toda la gente que digamos, podés ayudar, ¿no? que ayudás, hmm. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que te pasa por la, por la mente siendo tan joven? ¿no? Porque si bien sos ya sos un adulto y, y bastante maduro porque uno te escucha hablar... Eh, Tener 27 años ¿no? Entonces quiero saber qué pasa con sí. tu cabeza Bueno, es algo que, que todavía Por ahí uno no lo procesa Yo creo porque sigue cursando lo que es la pandemia Y todo lo que está pasando actualmente Hasta el título de superdonante Te diría que me pasó muy rápido Es algo inesperado que pasó Como también contraer el virus eh, Es como una vivencia al día a día Yo te puedo decir que estoy muy, muy feliz eh, Muy emocionado sobre todo feliz eh, que mi cuerpo respondió de esa manera en esa época, porque en esa época ni siquiera estaba la alternativa del tratamiento de plasma. Entonces claro. era mi cuerpo contra el virus, se recuperó de una manera sobresaliente y a partir de ahí el nivel se mantiene hasta el día de hoy, que eso es muy importante. Y mientras se mantenga se pueden seguir haciendo donaciones. Eh, así que muy, muy feliz, sobre todo estuve la suerte de hablar con dos pacientes recuperados ya de, de, con plasma y que estaban en terapia intensiva pensando que ya no tenían esperanzas hasta que recibieron el plasma y después de 48 horas eh, mejoraron muchísimo y a la semana le dieron el alta es como que sí, ellos siempre dicen es una inyección de vida que le dimos claro y, claro. y bueno está, está buenísimo la verdad que Facu cómo te cuidas ahora cuando salís a trabajar cuando salís a hacer una compra siempre. Como siempre, como si nunca hubiera estado infectado Pongo doble barbijo, la máscara de plástico acá adelante O los lentes, eh, alcohol en gel y guantes ¿Guantes también? Para las compras más que nada Para ir a trabajar y moverme por mi vida cotidiana no normal. Bien, contame Perdón Perdón Laura, cuando vos eh, sal, saliste de todo esto, ¿no? Y vos eh, seguramente sos conocido por ahí, vos vivís en el barrio del hospital. No, no, vivo en Olivos, en provincia de Buenos ah. Aires. Bueno, eh, sí, sí, nada. conozco, conozco Olivos. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó con los vecinos, no? O sea, ¿a vos sabías, sabías, los vecinos sabían que vos estabas, fuiste un, eh, un contagiado de Covid, no sabían. ¿Por qué te pregunto esto? Cuando me pasó a mí, que yo lo he contado en la radio. Yo trabajo en una empresa de emergencias acá, estoy en la parte de administrativas, en la parte de gerencial, sí. y yo ando todo el día con la campera de emergencia. Voy uh -huh. al supermercado y te miran mal. Entonces, uh -huh. la, la pregunta apunta a eso. ¿Cómo se.? Porque viste que hay. El que tiene COVID, más o menos para, para la gente, es un asesino serial. Entonces, yo quiero saber qué te pasó a vos con respecto a eso. Y sí, es como pasa mucho. Ayer. Eh... Estuvimos salvando un documental y el, el periodista que me hizo la nota también me decía yo me siento discriminado ¿no? por, por andar circulando en estos momentos ni y, y hablar si tenés COVID como me ha pasado a mí. Yo te podría decir que tuve suerte, no sé si suerte, eh, hoy en día tuve mucho agradecimiento de mi parte de mis amigos porque en el lapso que yo cumplí con la cuarentena mis amigos querían hacer asados, querían que nos juntemos así les mostrar la foto del viaje y yo siempre les dije que sí, después de que pasen los 15 días, que bueno, se transformaron ahora en ciento no sé cuántos días, eh, pero no tuve inconveniente, digamos, cumplí con, con lo que había que hacer, y, y al día de hoy, como te digo, está todo el mundo agradecido, porque después mis amigos, yo cuando empecé con los síntomas me, me, me, me, me puse un poco mal, entonces no hablaba tanto por el grupo, los grupos de WhatsApp, ni... Obviamente mi trabajo estaba enterado que estaba con síntomas y nadie más, y mi familia. Y un día me hicieron una videollamada, che, mira estamos en el asado, y dice yo, ¿por qué no venís? Y le digo, mira me están poniendo el suero, creo que voy a estar unos días medio complicados. Eh, y bueno, entonces nadie lo podía creer, porque todo el mundo siempre me decía, vení ¿eh? que no pasa nada, es, es, es todo por ahí la televisión, o, y yo lo respetaba mucho por lo que vi en Europa. Entonces... Eh, es un momento que hay que tomar conciencia y seguir tomándolo ahora. Yo creo que estamos claro, en el peor momento. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Pero vos sabés lo que, perdóname, Facu, sabes lo, lo que me pasa a mí. Sí. Eh, yo voy al supermercado o ando por la calle y ando con el barbijo puesto. Pero el barbijo me lo pongo hasta acá. Sí. Hay sí. gente que se lo deja debajo de la nariz. Ah. Y sí. está mal eso. Está mal Entonces, Está pésimo. Por eso, por eso te preguntaba cómo te proteges vos que Está perfecto, sí. es el, el barbijo, el tapabocas hasta acá, anteojos uh -huh. o la máscara, eh, el sí, lavado sí. de manos es muy importante. Claro, ese sí. es un claro. tema que la gente, el argentino, no sé cómo será en el mundo, eh, pero por lo menos acá en Pinamar, por lo que uno ve eh, cuando sale uno a la calle, es de terror. Y si vos le decís algo, se enojan. Yo, totalmente, eso quería preguntarte, ya que tomó Emiliano eh, el tema, ya que estuviste por el mundo viajando, sí. justo Suecia que es uno de los países donde todo el mundo está basándose que no tuvo cuarentena y, bueno, y que por qué no tiene los casos, yo bueno lo que me informa sí. es que es un país muy chico, con poca población, y sobre todo Madrid, ¿cómo lo, cómo lo viviste en esos lugares donde ya la pandemia estaba y los casos estaban súper inflados en el momento que vos llegaste a la Argentina? Nosotros no lo teníamos todavía. ¿no? Sí, el único país... Eh, de todos los que estuve, que, que había el problema este, era Madrid en los primeros días y la verdad que te podría decir que estuve el último fin de semana que estuvo todo abierto eh, bares, eh, lugares para ir a cenar, no, yo llegué el lunes eh, 10 y el miércoles eh, no, el lunes 9, perdón salí el lunes 9, llegué el martes 10 y el miércoles o el jueves el 13 de, de marzo hicieron cuarentena estricta en Madrid, porque se estaban contagiando a miles. Claro, y... más o menos igual que acá, por eso. Claro. Pero, digamos, previo a esa cuarentena estricta no había uso de tapabocas, no había alcohol en gel nada. en ningún lado, era como que no, no iba a pasar nada. Eh, no, no, no se lo esperaban, como nos agarró de sorpresa a todo el mundo, nosotros tuvimos la experiencia de, de saber lo que estaba pasando por ahí allá, y no sé si tomamos por ahí las medidas tan necesarias que, que necesitábamos, ¿no? o por lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Eh, yo creo que es tomar un poquito de conciencia, Facu, vos que lo pasaste, es real lo que nos está pasando, eh, sí. acá vivimos también con el tema, nosotros en Pinamá estamos en fase 5, eh, con uh -huh. dos casos de COVID, eh, ninguno hasta hace pocos días, o, o muy poco así, de, de mucho movimiento, de, de, desde que empezó, o sea, tenemos tres o cuatro casos, pero es lo que uno siente, es como que no... No pasa nada, lo que decían tus amigos, lo que vos decís, no pasa nada, Juntemos, no que nos pasa nada. Porque es que todo el mundo piensa eso hasta que pasa. Cuando pasa, lamentablemente es tarde, porque uno, por ahí antes de tener los síntomas, 48 horas antes, está contagiando. Entonces sí. después de que Exacto. uno se pone a pensar, uy, 48 horas antes, uy, estuve con mi abuela, uy, estuve con mi papá. Y ahí es el gran problema, porque ya esa persona, esa abuela, ese papá, estuvo con el nieto, o estuvo con el hermano, y... Y ahí ya, ya está, es tarde. Es un, es un error que lamentablemente, se, se, se... no te digo en 20 segundos, en 15 minutos, que uno no tomó conciencia y se juntó, se puede pagar muy caro. Tuvimos, eh, hubo un, un caso clarísimo ahí que salió famoso en En, en el coche, en el coche sí, era claro. la, la chica esa que, que tuvo el baby shower y no sé qué. Eh, entonces es algo muy difícil, todo el mundo, acá, pero en realidad nosotros también somos muy, la personalidad nuestra, la cultura nuestra, no, que todos, nosotros claro. lo vamos a pasar, que esto no me va a agarrar a mí, y lamentablemente no es así, está agarrando a todo el mundo. Bueno, no, lo, como dicen los infectólogos, esto es algo invisible, tal. que no lo vemos, y que le puede agarrar a cualquiera, antes eh, agarraba a la gente grande, ahora agarra a cualquiera, no, Hay, no discrimina por edad. No discrimina edad, clases sociales, no discrimina nada. Eh, Paco, otra, pre otra pregunta. Eh, cuando vos sí. ingresaste eh, al, al hospital eh, para hacerte el vos mismo, ¿ya tenías el cuadro de neumonía o lo desarrollaste mientras estabas en el hospital? No, ap apareció después. Yo llegué con 38.7 de temperatura y, y el dolor de cabeza, nada más que eso. Después. Claro, pues, el te tercer explicar? día más o menos me apareció la neumonía. Pues también mucha gente especula con que si tenés neumonía eh, obvio que te va a dar COVID. Entonces uh -huh. también hacer saber esto de que, que no entramos al hospital con una neumonía ¿no? y, y nos da COVID sino que vos, justamente vos que lo tuviste poder afirmar que, que no es así ¿no? que la, la neumonía la desarrollaste después quizás. Pacu, eh, sí. eh, vos me contabas antes de la de... de de que estuviéramos ahora al aire, de que la gente, ¿cuánto puede donar de sangre? Porque tengo entendido, yo fui a donar y casi desmayé, pero donar por otra cosa, ¿no? Casi desmayé, y estuve un año, no me dejaron hacer gimnasia, no me dejaron hacer nada para recuperarme, me costó, soy flacuchi, andas viste, creo que tengo más, menos sangre que. Eh, contanos, eh, ¿cuánto dona una gente normal y cuánto puedes donar vos eh, de sangre? Sí, en realidad no es sangre, sino el plasma que Lama, es uno, pero... de, los, uno de los componentes de la sangre, por eso es la gran diferencia y por eso se puede donar con tanta frecuencia. Todas las personas pueden donar plasma eh, 24 veces al año. ¿Sí? Ahora, a lo que es con respecto al COVID, es algo que nadie sabe, porque hay casos que ya se han visto hasta en las noticias, de gente que ha donado tres o cuatro veces y se quedaron sin anticuerpos. Que quede claro que no se quedan sin anticuerpos por donar, porque... Eso vale. yo te lo puedo decir que es mentira, porque yo he donado las primeras dos veces con un valor de título anticuerpo y la última donación dieron los valores que le dije antes, que eran cada vez más altos a las otras dos anteriores. Así que se van regenerando y después de la donación se regenera a las 72 horas. Por eso se puede hacer lo que es la donación de plasma en el lapso de una semana, como mínimo. Es recomendable como mucho, tres veces por mes. Eh, Facu también hay que aclarar que no cualquiera puede donar plasma. Vos sí. sabés que hará dos semanas, hablamos con una técnica en hemoterapia de, los, de un hospital de La Plata, un intersonal, y nos contaba que eh, antes de saber si eso no es, le hacen un montón de pruebas, por ejemplo, el diabético no puedo, el, el no puede, eh, el hipertenso tampoco, bueno, tienen un montón de, de pruebas que le hacen para saber si ese, esa persona es apta para donar plasma, ¿no? sí. Así es, como bien decís, ya hay muchos requisitos, eh, además de eso te puedo agregar a alguien que tuvo hepatitis, no puede donar, La gente que se recuperó con un tratamiento de plasma, no puede ser donante de plasma, tiene que ser mayor de 18 años, menor de 65, pesar más de 50 kilos, eh, hay, hay varios factores que, que bueno, hacen un balance general, por eso se hacen muchas muestras de sangre previo a lo que es una donación de plasma, y después ver si uno generó el nivel de anticuerpos que se necesita, eh, el mínimo necesario para ser donante de plasma. Sí. Por ejemplo, eh, lo que pasa mucho, yo también estoy sigo en contacto con uno de los hematólogos, de ahí, con Miguel, y él me comenta que se acerca mucha gente que quiere donar, 10 personas. Y lamentablemente solo 3 o 4 llegan Gran a cumplir con, con los requisitos. Sí, muy hay mucha bien. gente asintomática que genera anticuerpos, pero genera un nivel tan, tan chico, digamos, que, que solo les alcanza como para ellos. Esto también se debe a que uno cuando cursa lo que es la enfermedad con síntomas severos, como neumonía, ni hablar los que llegan a terapia intensiva, eh, una vez que se recuperan, eh, van a tener mucho más anticuerpos que alguien asintomático, y eso es la, la gran diferencia, pero también hay, eh, todo está bajo estudio, hasta el mismo plasma está bajo estudio, al día de hoy es todo muy nuevo, eh, pero bueno, lo que sí se ve es que, que, que donar plasma es importante porque hay mucha gente que está eh, teniendo buenos resultados, resultados positivos, más allá que todavía no esté declarado un tratamiento 100% eficaz. O sea, Mira. vos dijiste que con el plasma que vos habías donado, creo que había, habías estado con tres personas que se habían recuperado. Eh, o sea, y en eso mismo también, eh, vos nombraste ahora en, en esta última parte... Que el que se recupera con plasma, que recibió plasma, ¿no? Algo así, perdón, porque yo ya, sé, ya te dije que era una nota que, que me iba a ayudar, Emiliano. El que se recupera con plasma tampoco puede donar. Claro, no o sea, puede el donar el plasma. Si se curó con, con plasma, ya no puede ser no puede donar. Exactamente, así ah, es. Okay. Y otro, otro dato así, por ejemplo, alguien que se hizo un tatuaje o un piercing en el no lapso puede. menor a un año, no puede ser donante tampoco. Eso sabía, eso sabía. Facu, eh, yo sé que, bueno, donás un litro de sangre cada cuánto. Estoy haciéndolo entre 15 días a un mes, sobre todo por lo que a los pacientes en general le están sacando entre 600 mililitros a 700 mililitros en una hora, una hora y media de tratamiento. Yo cada vez que voy a donar me quedo por una hora y media, dos horas y me están sacando un litro, un litro 200 eh, también se ve mucho que eso también lo evalúan los médicos a, a cómo están las venas de uno eh, la contextura física yo por ahí sí. acá no se ve tanto pero bueno, no yo jugaba al, al rugby entonces mido 1.85 peso 95 kilos eh, todo eso yo creo que, que, que ayuda a, a que uno se tenga por ahí más resistencia a la hora de estar donando claro. y y bueno, entonces, como te decía, me tomo un lapso de 15 días, un mes, para darle un poco más de descanso a mi cuerpo. Lo único que hay que hacer antes del tratamiento y después del tratamiento es hidratarse mucho, después no hay que comer nada especial. Eh, el día del tratamiento se puede desayunar, lo que no se puede desayunar son grasas y lácteos, pero después es vía normal. Y, y lo que hay que... Es muy importante que por ahí mucha gente tiene miedo a lo que es el tratamiento... Uno nunca se siente mal, eh, porque solo nos filtra en el plasma, nos devuelve lo que son los glóbulos y las plaquetas, que eso es lo que por ahí hace que uno se maree o se le baje un poco la presión. Y al mismo tiempo, a uno que eh, durante el tratamiento, en la pausa, que es la máquina lo que hace es devolver los, los otros componentes de la sangre, lo que hace un médico clínico también es introducirnos un, un suero concentrado, un plasma artificial. Entonces ah. nos están reponiendo el líquido que nosotros estamos donando, entonces nos vamos con la misma cantidad que con la que entramos, solo que con unos anticuerpos menos por un rato, porque después a los tres días se vuelven a, a reproducir. Entonces es increíble el método, muy sencillo, y te, te digo que lo único molesto por ahí, no es mi caso, eh, es el pinchazo inicial como cualquier extracción de sangre, después claro. no pasa nada. Yo pensé que después, viste, mientras estuviste una hora y media dentro de sacándote sangre y demás, te, te esperaban con unas medialunas así, y, me, y un litro de café con leche para poder levantarte, pero lo grande sí. que sos, y eso, se sacaron el voucher El voucher siempre está, eh, lo único que no, la verdad las veces que fui siempre tenía algo que hacer, y si no era una, una nota con un canal, era un trámite personal, me acuerdo, después de hacer toda la donación, eh, no, no tomé el desayuno y me fui me tuve como tres horas dando vuelta con mi auto haciendo unos trámites y después recién llegué a mi casa y me senté a almorzar y me sentía perfecto no me sentí nunca en ningún momento ¿eh? Así que, y ya el, son varias veces te vas acostumbrando también no el cuerpo sí, se va es, acostumbrando es una una rutina además uno también por lo menos en mi caso, los 15 días de internación me pinchaban todos los días, así que claro. una, un pinchazo más, sí, más bien, no pasa nada. Sí, bueno, sí, lo que hablas. Facu, la última de mi parte. Sí. Eh, después de haber vivido esta experiencia, ¿no? ¿qué le sugerís a la gente? Al ciudadano común, ¿no? Sí, que es un momento muy difícil el que estamos ahora y el que se va a venir eh, por lo menos acá en, en Capital Federal, provincia estamos muy complicados y, y se va a seguir complicando no tengo dudas, lamentablemente uh -huh. por cómo venimos yo te lo puedo decir que salgo todos los días bueno, no salgo todos los días, salgo los días que tengo que trabajar y, y es complicado así que lo que hay que tener es mucha paciencia eh, cuidarnos, respetarnos respetar todas las normas que nos establecen de uso de barrijo, los cuidados que ya sabemos lavado de manos y todo eso, y sobre todo, eh, te podría decir que la única cura que hoy tenemos 100% eh, confirmada, o, o es el aislamiento y el distanciamiento social. A nivel mundial, eh, no solo aquí sí, en Argentina. Sí, claro. A Totalmente. nivel mundial el aislamiento es lo único que hace que no se propague el virus. El plasma sigue bajo estudio. Las vacunas que están empezando a, a sonar ahora están todas bajo estudio, siguen en fase de prueba. No sabemos cuándo van a estar Todo es necesario. muy dinámico. Así que los que pueden y, no te, y se pueden quedar en sus casas, que lo hagan, porque es sumamente importante. Eh, y es una enfermedad muy, muy difícil de, de predecir qué va a pasar, porque cada uno tiene una historia diferente con el virus. Nadie, uno dice, no, yo perdí el olfato, yo tuve, no tuve nada, yo estuve en terapia yo, y hay gente que no la cuenta. Así que lo más importante es que, que tomemos conciencia, que lo repetemos, que no lo subestimemos a vivir y, y nos cuidemos. Nos cuidemos para, para cuidar al resto, para cuidarnos entre todos, porque de esta salimos todos juntos. Seguro. Pacu, yo creo que nos contaste todo, una experiencia hermosa que nos hayas puesto al tanto y que ojalá toda la gente de Pinamar desde Buenos Aires, desde el mundo donde estuviste, eh, sí. has vivido la experiencia desde todos lados y bueno, has llegado a tener, no sé si esto, lo que nos pasa, el COVID, y has sido uno de los que has quedado como el donante hoy de plasma para, para salvar o para salvar vidas o para curar vidas, mejor dicho. Así que te agradezco desde ya el que has estado con nosotros, lo vamos a transmitir a todo Pinamar. Muy linda experiencia. Eh, sí. Mil gracias por... por aceptar desde el principio, nunca tuviste un no desde que te encontré <risa> allá, sí, con sí, punto, sí. cuídate, cuida los tuyos, y gracias por cuidarnos a nosotros y ser, eh, gracias como argentinos te pedimos, no como pinamarenses, sino ya como argentinos, por haber aceptado esta donación de plasma. A los jóvenes que, que ven el programa de Joven, yo creo que sos un joven de 27 años, eh, muy maduro por lo que se te escucha, y ojalá que transmitas esto, que no es tener miedo, sino ser responsable. Eh, Emiliano, sí. a vos, gracias por acompañarme. Eh, Un placer esta, cuando quieras. Por haber compartido esta doble, joven y como es, salud radial, salud radial. En, en la familia Mix, Facu, que somos una familia, Ajá. y a Karina, gracias por brindarme este espacio. Facu, te dejo tranquilo, estamos en contacto, mil, mil gracias. Un placer. Bueno, gracias, ¿eh? gracias, gracias a ustedes, eh, también por el espacio, como no hay ninguna molestia, es, intento cumplir con todos los medios, eh, he salido digo que he salido hasta en, en, en Colombia, en Paraguay, hoy, estoy, hoy tengo una entrevista con CNN, así que lo importante es difundir un mensaje esperanzador en estos tiempos tan difíciles para todo el mundo, así que les agradezco a ustedes por el espacio, y bueno, cuando se pueda seguramente vamos a ir de nuevo a, a Pinamar mis amigos, ya que sigo siendo un joven y, y conocemos muy bien lo que es eh, Pinamar, así que bueno, muchas gracias, que sigan muy bien. Acá Ahora no... te cuento Facundo, ya te comprometiste a venir a la radio entonces. Obvio, lo mismo, a decir. Sí, digo, Pensando eso. ya no vas problema. a venir a Pinamar, vas a disfrutar del mar y también vas a venir a Radio Mix. No Pero primero que nos avise porque me pongo los tacos, trato de llenarme así porque... <ríe> 1,81m, la, viste, Pone, se alimentan ante nosotros, viste, los flacuches, vamos a tener que estar Bueno, yo no tengo ese problema. <risa> bueno, que pato, que suene, un lujo. Pato. Gracias, que sigan bien. Gracias. Chao. gracias, gracias. gracias hasta luego. Bueno, nos vamos con arroba joven y con salud radial. Gracias, Emi, nos vamos. No, chau, por favor, super. un gustazo, Laura, cuando quieras, eh. Bueno, sé, sí, vos también, ¿eh? Yo mucho de salud sabés que este, la pifio ya con eso, en vez de plasma sangre, ¿viste? Esas furcios son muy míos. No pero... pasa nada, pero siempre es bueno tener una compañera, siempre. <risa> bueno, atención acá que ya venimos. Gracias, Laura. Gracias, Emiliano. Gracias por esta nota. Ya estamos, último tramo de mix. Ya venimos. Chau, Laura. chau.